Bueno, don César, nosotros recordamos eh, en este estudio estos testimonios y es precisamente que hay que eh, recordar esta persecución política, esta vulneración de derechos humanos que también se ha dado a autoridades en ese entonces cuando ya se estaba gestando este golpe de estado en el país. Si podemos iniciar, ¿qué ha pasado con su persona eh, precisamente durante este golpe de estado tras las elecciones que había vivido el país? Bueno, mira, todo el, toda la movilización que se desarrolla en nuestro país, básicamente eh, no es una movilización que responde a actos espontáneos, voluntarios, sino son movilizaciones eh, programadas, que su forma de comunicación es el desplazamiento social y es la violencia. Pero no solo eso, sino es la identificación de algunas personas como dirigentes políticos, dirigentes sociales o autoridades estatales que tienen que ser identificadas para que eh, se desarrollen actos de violencia sistemática y planificada sobre muchos de nosotros. Por eso que lo que antecedió al golpe del 10 de noviembre del 2019 fue prácticamente toda una violencia sistemática que combina la violencia política, la violencia racial, la violencia social, incluso eh, con características que tienen con intentos de asesinato a personas porque su forma de manifestación es una fascistización de ciertos grupos y estos grupos fascistizados lo que incentivan son los niveles de violencia contra muchos de nosotros. En el caso mío, por ejemplo, eh, después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, el día lunes 21 de octubre, la concejal de Unidad Nacional de, en Potosí, Azucena Fuertes, me denuncia en la Panamericana, más que me denuncia, me calumnia, y dice que en la casa del yerno del ministro de Minería César Navarro en Potosí, que es en, en la zona de Villa Santiago en Potosí, y yo vivo en la zona de la ciudad satélite en Potosí, dice que en la casa del yerno mío ¿no? se estaban cambiando las ánforas electorales, se estaban adulterando las actas electorales. Primero yo debo manifestar, tengo tres hijos, tengo, dos, tengo un hijo varón y dos, dos hijas y prácticamente mis hijos viven aquí en la ciudad de La Paz desde el 2011 y no tienen eh, ninguna relación sentimental con ningún muchacho o señorita de la ciudad de Potosí, ¿no? Entonces, pero ella me, ella me calumnia y me acusa y dice que en la casa del yerno del ministro César Navarro se están modificando las actas y eso lo denuncia en Panamericana el día lunes 21 de octubre y eh, Carlos Mesa, recordarán ustedes que convoca el mismo lunes 21 de octubre a concentrarse en, en las oficinas de los tribunales departamentales para impedir que se robe el voto. Dice, hay una calumna, una convocatoria. Sí. Y en Potosí eh, está la, el tribunal electoral en la avenida Murillo y la casa que, mi casa en Potosí está en, en la calle Uruguay, Payares, está exactamente a unas cinco cuadras aproximadamente. La gente se empieza a concentrar en Potosí, cerca de las 10 y media, 11, cerca al tribunal. En horas de la noche empiezan a quemar el tribunal, cerca de las 8 y media, 9 de la noche, prácticamente... Eh, el presidente del Comité Cívico, Pumari, se hace cargo, ahí eh, no sé si la palabra es correcta, replegar del comandante departamental de policía, eh, porque le cede el control de una institución pública a una institución cívica. Sí, sí. Y una vez que las fuerzas policiales salen del control del tribunal electoral, prácticamente ingresan a saquear, a robar, a quemar, y lo destruye toda la infraestructura del Tribunal Electoral Departamental en Potosí, el día lunes 29, cerca a las 9, 9 y media de la noche, hay imágenes que muestran incluso que hay dos personas que están en la parte superior del edificio, que son atrapadas por las llamas y tienen que botarse de las ventanas, de Ay, las ventanas al patio del Tribunal Electoral. Y cuando se está produciendo la quema, y hay voces que dicen, vamos a la casa del Navarro, ahí vamos a encontrar más áctares que están haciendo fraude. Entonces ya el 21 quieren desplazarse rumbo a mi casa para destruir. Entonces, esto demuestra prácticamente que desde la denuncia calumnia que hace la, con, la concejal Fuertes, que hoy es asambleísta departamental, prácticamente hay la decisión de identificar a personas para generar niveles de violencia, porque la violencia está vinculada fundamentalmente a la destrucción del patrimonio, pero también a atacar físicamente a autoridades políticas. Desde ahí ya se estaría uh, pensando... Eh, intimidar a las autoridades de ese entonces, tal vez para que puedan renunciar a su cargo. Eso yo, yo lo digo, don César. Eh, ¿Qué pasó ese 10 de noviembre? ¿Cómo es que usted se entera? Porque si sí hubieron casas eh, quemadas también en, en, en Potosí, la más afectada, la suya. Mira, el viernes 8 de noviembre, en mi casa, eh, estábamos eh, eh, todos... ...todo Bolivia estaba expectante por lo que pasaba... ...la selección... ...porque empieza el, el... entre comillas el motín policial... ...inicialmente en Cochabamba, ...luego existen otros departamentos... ...en siete departamentos el día viernes ocho... ...y yo estaba reunido con tres compañeros en mi casa... acá en la ciudad de La Paz... ...y escuchando las noticias... ...y haciendo una evaluación de lo que estaba pasando... ...no Nos estábamos comunicando con otros colegas ministros... ...y cerca de las once y media de la noche... ...ellos, mis compañeros de trabajo... Abandona mi domicilio para irse a sus casas y cuando salimos de la casa prácticamente mi domicilio acá en la, en, la, en la ciudad de La Paz está pintada, dice maleante, renuncia maleante, entonces está pintada en las paredes en el piso. Eso quiere decir que eh, ya nos tenían identificados a muchos de nosotros y estaban identificando nuestros domicilios particulares. ¿no? Eh, no te olvides que Camacho el 12 de noviembre dijo en el Cabildo que vamos a hacer lo que hizo Pablo Escobar, vamos a identificar sí. la casa de las autoridades políticas y lo que hicieron estos grupos fascistoides fue básicamente identificar, y en, en el caso de mi familia, identificaron también mi domicilio en la ciudad de La Paz. El día eh, sábado eh, 9 de noviembre, el presidente Evo nos convoca a la última reunión de gabinete, nos convoca a la reunión de gabinete a el, a el Alto. Nos reunimos en el hangar presidencial del Alto, conjuntamente el vicepresidente, participa de esta reunión, también el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores. Esta reunión termina cerca de las 3 de la mañana aproximadamente y es el momento que nosotros conocemos el informe, entre comillas, el informe preliminar de la OEA que, da, eh, que es el sustento del golpe de Estado porque ese informe es el verdadero fraude y que da origen y que da el, el basamento para el golpe de Estado. El día eh, domingo 10 de noviembre, en la mañana, el presidente Evo anuncia la convocatoria a nuevas elecciones invita a los líderes políticos a reunirse para definir la fecha y también la elección de nuevos vocales, y obviamente toda la derecha rechaza este hecho, y cerca a las eh, 11.50, 11.55 aproximadamente, yo recibo una llamada de teléfono, acá mi teléfono particular, y ahí inmediatamente me empiezan a gritar y con, con adjetivos, con insultos, hijo de tal, hijo de tal, etcétera, y me dicen, carajo, si no renuncias lo vamos a matar a tu hermano y vamos a quemar tu casa. ¿No? Entonces yo estoy alarmado y eh, inmediatamente le pasan el teléfono y eh, resulta que lo agarraron en, a, a, a mi sobrino en mi vivienda. Pero ¿cuáles son los antecedentes previos? Y esto es importante manifestarlo. En la mañana del 10 de noviembre, el, cerca de las 9 de la mañana aproximadamente... Circula una noticia falsa, porque las noticias falsas son parte de exacerbar los ánimos de violencia sí. de mucha gente. Cerca a las nueve de la mañana, no y media, circula una información desde Oruro. Desde, creo que son cooperativistas que anuncian desde Oruro, que hay un muerto en Vila Vila. O sea, un potosino cooperativista hubiese sido asesinado por los indígenas masistas, entonces, empiezan a llamar a la concentración en la Plaza Bolívar, se conoce popularmente como el caballito, y ahí empiezan a decir que hay responsables de ese asesinato, y está el ministro Navarro y está el presidente de la Cámara de Diputados Borda, empiezan a decir de esa manera, y la gente empieza a concentrarse y empiezan a exacerbar los ánimos por el muerto que no existía. Vamos ahora sí a cobrar... Eh, venganza por el asesinato que ha habido a nuestro hermano, empiezan a girar los discursos en esa índole, y como estábamos viviendo un momento de exacerbación de la violencia, el grupo empieza a bajar por la avenida Antofagasta, y a la primera vivienda que ingresan es a la vivienda de mis cuñados, en la avenida Antofagasta. No ingresan, a la, hay, hay una actividad económica ahí, empiezan a golpear, y ahí dicen, es la casa de Navarro, empiezan a golpear, a golpear, etcétera, y luego otra gente dice, no es la casa del Navarro, es decir, ya tenían identificado ellos dónde, ¿Dónde vivían está, mis parientes. Bien. Empiezan a bajar por la avenida Antofagasta y se trasladan de manera directa por la avenida Murillo. Bajan por la avenida Murillo hasta la calle Pallares, se dan la vuelta en la calle Pallares, directamente van hasta la avenida Uruguay, donde es mi domicilio, Paraguay, esquina Pallares, Uruguay, esquina Pallares. no Y hay la concentración de la gente... Pero además, eh, antes que lleguen este grupo, yo hablo con el vicepresidente, lo llamo por teléfono, hablo con el presidente también, y el presidente me dice, habla con, con Romero, habla con Zabaleta. Lo llamo al ministro Carlos Romero y él me comunica con el comandante nacional de la policía. ¿no? Le explico al comandante, le digo, está pasando esto, y me dice, en este momento voy a hablar con el comandante departamental y simultáneamente me dice, llámelo usted y llame al comandante departamental. Yo lo llamo al comandante departamental, al coronel Villa, por teléfono el día, el domingo 10 de noviembre, y le estoy llamando aproximadamente eh, cerca a las 10 y media, si mal no recuerdo, y le digo, diez y, diez y media, sí, quizás diez y media le estoy llamando, 11 menos cuarto por teléfono, y le digo, eh, controle mi casa, está, están yendo a, a quemar mi casa. Y él me dice inicialmente, sí, estamos viendo, estamos controlando, me dice inicialmente. Le llamé por dos o tres ocasiones, pero nunca... Ni siquiera, ni siquiera los policías fueron a ver mi casa, nunca, nunca Hasta nunca. que usted llama, hasta ese entonces todavía la casa no había sido quemada Es que se estaba, eh, lo que sucede es que acerca de las nueve, nueve y media de la mañana Ya me empiezan a avisar entre amigos y parientes y me dicen Hermano, ten cuidado porque están anunciando que van a ir a quemar tu casa Ya me avisan a mí por teléfono, nueve, nueve y media entonces ya con esa preocupación voy consultando a uno u otro, le llamo al presidente, le llamo al vicepresidente, luego al presidente y me comunico, miren ahí está cómo quedó la casa, esta este es, este es la sala de mi casa, cómo ha quedado. ¿No? Queremos eh, mostrar, eh, don César, precisamente en este testimonio, estas imágenes tras que lograron ingresar a su casa y prácticamente según las fotografías estas han sido destruidas. ...tras aquella quema realizada ese 10 de noviembre. Estas son las, este, las consecuencias de lo que dejó precisamente... ...esas son las fotografías que usted nos trajo... ...y sorprenden verdaderamente, ¿no? Mira, mmm, eh, antes que muestre la, la, la foto... ...antes que muestre la imagen, me gustaría que se congele ahí... ...para que yo pueda describir cómo ha quedado la casa. Entonces, eh, eh, yo me comunico con el comandante nacional, me comunico con el comandante departamental, y no hay ninguna respuesta de la policía, ninguna respuesta, ¿no? Y cerca, y como te decía, más o menos a las 11.55, recibo una llamada con adjetivos, con amenazas, y felizmente lo tengo el número registrado en mi número de celular, y me dice, carajo, maleante, si no renuncias, lo vamos a matar a tu sobrino. Resulta que fue a mi casa a ver mi sobrino, conjuntamente su esposa, fueron a ver la casa... Ahí lo identificó un tipo a mi sobrino, lo agarraron, lo empezaron a golpear y a pegar y prácticamente lo estaban pateando en el piso y me llaman por teléfono ellos justamente amenazándome que si no renunciaba lo iban a matar, iban a quemar la casa. Entonces en ese momento de desesperación, eh, eh, mis hijas también se enteran, hay, un, hay una psicosis familiar muy fuerte y sube mi, eh, mi, mi, mi, hijita, mi hijita menor Cantuta llorando, mostrando en su celular eh, una, imagen, una, una un, eh, eh, imagen donde ya estaba la casa ardiendo. Entonces prácticamente llegaron a la casa, hicieron volar la puerta del garaje con dinamita y por la parte de la calle de la avenida Uruguay ingresaron con escaleras, es decir, fueron ya con la decisión prácticamente de destruir. ¿no? Hay una persona que vive en mi casa, es una señora eh, que vive hace mucho tiempo, que cuida la casa, y ella me ha relatado, ¿Cómo han ingresado? Han hecho volar la puerta con dinamita, ingresan a la casa, prácticamente hacen volar la puerta y lo primero que hacen es regar con combustible los muebles, todo lo que ingresan, y muchos delincuentes entran a robar, la, a robar lo que encontraban. Acá estamos viendo, por ejemplo, son los libros de mi oficina, ¿no? Y estas son las gradas que da para subir a la, a la, a la planta alta, prácticamente no existe nada de techo. Absolutamente nada. Tú vas a ver que la casa es una casa en ruinas, completamente destruida. Ahí está el, el, el dormitorio de mi hijita, de Mayra. Prácticamente no tiene techo, está el ropero destruido. Está, es, es el inmueble completamente destruido, ¿no? es muy, muy fuerte. Y prácticamente la casa en este momento es una ruina. O sea, no existe absolutamente nada, absolutamente nada. Está mi dormitorio, la parte alta. Mira, está, es totalmente en ruinas. Entraron. Entraron a saquear, a robar ¿no? y casi lo matan a mi sobrino y prácticamente mi sobrino se salva porque eh, dos vecinas, eh, mujeres de pollera firmes, ellas eh, arrancan del grupo de eh, fascistas violentos a mi sobrino cuando lo estaban pateando en el piso y prácticamente a partir de eso es que logra salvar su vida, pero mira es lo que... ¿Cómo queda la casa? Es mi casa, es una casa que nosotros construimos con mi, con mi compañera hace muchos años atrás, prácticamente donde vivimos mucho tiempo, y quedó en ruinas. Ahí está el baño, está la parte alta, Ahora el que pueda ir a ver va a ver encontrar una casa completamente en ruinas. Pero no solo es esto, o sea, no solo es esto. Entonces yo me quería ir al lado más sensible, el tema de su sobrino. Por ejemplo, yo tengo mis sobrinos, tenemos familiares. Fuera de lo que nosotros podamos servir eh, en un país o podamos tener una profesión, el, el momento de la familia es algo muy sensible para una persona. Usted no estaba en Potosí. Le llaman y le dicen que estaban con su sobrino. ¿Qué siente usted en ese momento? Sabes, es muy doloroso, ¿no? Si cuando uno hace una... Mmm... ...un recuento de lo que te ha pasado... Ya ...encuentras momentos muy críticos... ...porque prácticamente el domingo 10... ...hay una orfandad... O sea, ...hay una orfandad... ...porque... Eh, ...hay... ...policías... Eh, ...hoy retirados... que ...con grado... ...que prácticamente eh, cuando uno iba a Potosí... ...un poco más... ...no nos rendían pleitesía... ...o nos ponían una capa para que caminemos y luego estaban alentando los actos de violencia, es decir, ese nivel de cinismo de algunas personas, ¿no? que son hechos cómplices y criminales, pero además cuando están destruyendo mi casa, cuando se están viendo las imágenes, porque por estos teléfonos hay videos llamadas, el nivel de desesperación y angustia en mi familia es muy, muy, muy fuerte, mis hijas eh, prácticamente llorando, eh, mi compañera muy soqueada, mi, mi hijo mayor eh, eh, eh, tratando de mostrar serenidad, pero todos veíamos cada momento que se estaba destruyendo lo que era nuestro, o sea, lo que es nuestro propio patrimonio y nuestra propia historia familiar, individual, ¿no? Eh, donde mis hijos han eh, prácticamente jugado y crecido, ¿no? Entonces, eh, eh, la forma como ingresaron, con dinamitas, Cómo empezaron a desparramar combustible en los muebles de la vivienda, otros entraron a robar lo que encontraron. Me decían sacaban licuadoras, sacaban, lo han sacado su microondas, sacaban platos, es decir, entraban a robar, a sacar es decir actos criminales, delincuenciales de los que vivimos, y todos gritaban Potosí Federal, viva Potosí, viva la democracia, abajo la dictadura, escucha es decir, las consignas hablaban de democracia contra la dictadura y lo que veía son actos de violencia criminal muy, muy, muy fuerte. ¿no? Pero no solo eso, no solo eso. Mira, esto pasó más o menos hasta una menos cuarto aproximadamente y estos delincuentes y criminales se bajan a la calle Haití y suben hasta la casa de mi mamá. O sea, la casa de mi mamá es una casa... ...de profesora eh, jubilada, de profesora rural, mi viejita se ha ido al cielo ya en el 2013... ...y en la casa de mi mamá estaba mi hermanita con mi sobrino. Pues ella no vive ahí, pero fue a la casa a ver. Y lo fueron a buscar a mi hermano mayor, a mi hermano René, que también es, que era concejal del movimiento al, al socialismo en Potosí... Llegaron a la casa, la vecina de al lado, lo, con lágrimas en los ojos, logró sacar a mi hermanita y a su hijo de la casa, porque mi hermanita decía, no, no van a atacarla, no van a tocar la casa de mi mamá, porque es un, ahí nos hemos criado Ajá. nosotros. No, logró sacar, eh, creo que esto ni Esperanza, a, a, a Consuelito de, de la casa. Llegaron estos delincuentes, yo hablé con el comandante Villa, le dije, hermano, ayúdame, van a destruir la casa de mi madre. O sea, ya le hablé casi con lágrimas en los ojos. Me dijo, en este momento no puedo, pero lo que sí me comprometo es a ver. Y el tipo, el, el comandante está viendo a 100 metros que están destruyendo la casa. Hacen volar la puerta del garaje de la casa de mi mamá, lo hacen volar con dinamita, se ingresan a la casa, sacan una movilidad que es un buggy de mi hermano, de René, lo sacan de la casa, lo llevan a una cuadra, ahí lo prenden con dinamita, lo hacen, lo incendian la movilidad, ingresan a la sala y empiezan a romper, a destruir todo y a robar. ...van a la parte de arriba y empiezan a sacar los muebles... ...entran a los cuartos, sacan las frazadas, televisores... ...y salen a la calle y en la calle prácticamente... ...a la vista de todos, hacen una fogata con los muebles... ...con las frazadas, con la ropa, con lo que encontraban... ...y otra cosa se lo robaron, aquí está, esta es la sala de mi viejita linda... ...mira, no hay ni el televisor, eh, siguen mostrando las imágenes... ...vas a poder ver que la casa está, los vidrios rotos... Eh, ...prácticamente han entrado a robar y a saquear... ...mira, esta es la casa de mi viejita linda... Eh, una profesora jubilada, ¿no? Además, es donde ustedes han crecido, es un patrimonio familiar el tema de la casa, ¿no? Es que de vida. Nosotros lo entendemos. Aquellas personas que han debido vivir en la casa del, de los papás, es donde uno nace, crece, te crían con esfuerzo. Y es el trabajo de los papás, no es el trabajo de uno, ¿no es cierto? Y la violencia, venga de donde venga, siempre va a ser vista, cuestionada. Pero, Nosotros lo entendemos, don César. Es que eso me duele. Yo la casa, mi casa, lo, es un esfuerzo que lo vamos a volver a hacer, no es un tema, pero acá, este es el patrimonio de tu familia. Ah. De tu familia. Y estos delincuentes no he medido un solo centímetro pudieron haber asesinado a cualquiera pero eh, es bien, bien doloroso ver recordar y después escuchar los testimonios de mis, de mis hermanos, de mis sobrinos y con lágrimas en los ojos ellos tuvieron que recoger mucho de lo que estos delincuentes han destruido entonces por eso te decía al principio que <coughs> ay perdón es por el clima los ojos mm. <risa> Pues te decía que, al, al, que mm, No fueron actos espontáneos Fueron eh, actos de violencia Violencia planificada Han identificado a muchos compañeros mm, Lo que ha pasado con el hermano de Víctor Bordes Es muy, muy doloroso Van a la casa de Víctor lo sacan a su hermano y a su hermano prácticamente con el doso desnudo lo llevan a golpes y a patadas con la decisión de asesinarlo si Víctor Borda no renunciaba. Es decir, han identificado a autoridades políticas con la intención fundamentalmente de generar violencia. Cuando están quemando mi casa, cerca a las 12 del día del 10 de noviembre, yo es el momento que anuncio mi renuncia. Es decir, yo no renuncio... Eh, eh, eh, eh, en cualquier momento Si yo soy uno de los primeros ministros en renunciar Justamente cuando a mi sobrino lo están pegando en el piso Lo están queriendo asesinar a mi sobrino Y cuando están destruyendo mi casa O sea, yo denuncio, yo renuncio por la violencia eh, Desarrollada Ya contra un bien patrimonial Y contra mi familia Es decir, no renuncio escapándome ¿Se ha sentido obligado a renunciar? Es que ese momento, ese momento Sientes la orfandad En ese momento hay una orfandad muy fuerte porque eh, no solo se trataba en este momento de eh, ver que lo que estaba sucediendo, sino se trataba de ver qué es lo que teníamos que hacer. Si habían identificado ya mi casa, ya pintaron el día 8 mi casa, ¿qué hacíamos? Entonces, yo en mi casa, en ese momento, el 10 de noviembre, estaba con algunos compañeros de trabajo, vinieron que me, me estaban acompañando, y ahí decidí prácticamente sacar a mi familia de mi casa, o sea, a mi compañera, a mis, a mis hijos, les dije, váyanse, váyanse a otro lado. Y ahí eh, mi hija me decía, vámonos, papá. Entonces yo le decía, si nos vamos juntos si nos identifican, y me identifican a mí con esta violencia, hasta ustedes corren peligro. Entonces decidí que mi compañera más mis hijos salgan ...cerca a las 2 de la tarde aproximadamente del, del, del domingo 10 se vayan a ocultar a otro lado yo decido salir más o menos a las dos y media y antes de salir de mi casa lo que hago es prácticamente todos los muebles aquí en La Paz poner contra la pared porque había la amenaza de que vengan a quemar o destruir, es decir, había el temor de perder mira, esta es la casa en Potosí como quedó después del incendio, entonces prácticamente tienes una casa completamente destruida entonces, fue estos actos de violencia, yo cerca a las tres de la tarde me voy a la casa de una compañera de trabajo que me ofrece voluntariamente eh, alojar yo me voy ahí, eh, me, me, me oculto ahí, lo llamo al canciller, a Diego Pari, le digo, hermano, ¿está pasando esto? ¿Qué hacemos? Y Diego me contesta el teléfono, me dice, yo estoy llegando ya a Desaguadero, ¿no? Estaba saliendo ya fuera de Bolivia Diego Pari Y me dice, el andate a la residencia mexicana Yo recién es que cerca de las 4 de la tarde en una movilidad particular eh, Me traslado directamente desde esa casa particular a la, a la, a la residencia de la embajada mexicana y mientras estaba bajando la residencia mexicana, se conoce el, el, el anuncio del presidente Evo de renunciar a la presidencia. Y ahí veo que en la parte de abajo, en la de Calacoto, Brajes, la gente salía con banderas, como si ésemos, clasificado al mundial, diciendo por fin este indio de, de tal, de tal, renunció este delincuente, este fraudulento, este fascista, este asesino, es decir, con adjetivos eh, racistas con adjetivos descalificativos, es decir, eh, como si nosotros hubiésemos sido los que hubiésemos generado la violencia, nosotros somos las víctimas de la violencia, pero nos presentaban públicamente con consignas y victoriaban, por fin se fueron los indios, por fin se fueron los masistas, ¿no? y salían con sus banderas bolivianas a, a abrazarse, es decir, eh, había un acto realmente de regocijo por la violencia en ese momento, eh, ellos se sentían realizados con los actos de violencia, pero no solo que se sentían realizados con los actos de violencia, sino también se sentían bendecidos con los actos de violencia. Mira, esta es mi casa, en, acá en la ciudad de La Paz, dicen el piso renuncia maleante. Dicen el piso renuncia maleante. Entonces, identifica desde lo que dijo, eh, lo que dijo Camacho, tomando las palabras de Pablo Escobar, identifiquemos dónde están los enemigos y prácticamente se dedicaron y ahí está Ahí la casa está en el piso eh, rayado, renuncia, maleante, es decir, fueron así, escribiendo las... Eh, la, la, la, lo... intimidando. ¿Logra llegar a la embajada, don César? Sí. Yo sí. llego a la embajada cerca a las eh, cinco y media de la tarde del domingo 10. Eh, eh, había algunos puntos de bloqueo, no se podía avanzar y prácticamente mientras avanzábamos eh, ya la gente salía y los compañeros me dijeron, eh, yo agaché la cabeza, estaba con una gorra visera, y los, los amigos que estaban conmigo eh, decidieron cobijarme con su, con su cuerpo para que no me identifiquen, porque los niveles de violencia eran alarmantes, alarmantes, alarmantes, porque había hasta, incluso había gente al, eh, que estaba con bebidas y todo, gritando con sus banderas, amenazando, pero además eh, eh, creo que la frase más suave era, por fin renunció, pero las, las otras frases eran indios de tal, criminales, masistas, uh -huh. es decir, tenían pronunciamientos de, eh, eh, de, eh, de amenaza y de violencia muy fuerte que si nos, si nos encontraban, identificaban prácticamente, podían tener mayores consecuencias de violencia de estos criminales. Yo llego más o menos a la residencia cerca de las 5 o cinco, cinco media de la tarde, y ya están algunos compañeros asilados en la residencia porque era prácticamente uno de los pocos lugares donde podíamos estar, eh, donde podíamos cobijarnos, ¿no? Donde podíamos cobijarnos y ahí yo quiero valorar de manera positiva eh, lo que ha sucedido con el gobierno mexicano, que nos ha abierto las puertas, eh, pero no solo que nos ha abierto, nos ha dado la certeza y la seguridad, porque muchos compañeros y compañeras prácticamente estábamos corriendo peligro por los niveles de eh, no solo de amenaza, sino de violencia sistemática y planificada que se desarrolló. 5 de la tarde es casi todo un día eh, De la quema de, de su casa, las amenazas que recibió La desintegración de la familia en ese momento Y el ir a la embajada eh, tras su renuncia también ¿Qué pasa después, eh, don César? Mira, mmm, el embajador, la, primero la, la, nuestra embajadora, la embajadora mexicana que en Bolivia ella hizo las gestiones ante la canciller de facto, ante la señora Longarit, para que nos otorgue los salvoconductos prácticamente a todos los que estábamos asilados en la Embajada Mexicana. Y en más de una ocasión, ella dijo públicamente, vamos a entregar los salvoconductos. Pero desde... 12, 13, 14 de noviembre que eh, la embajadora nuestra pide los salvoconductos, prácticamente hay una negativa constante y permanente. Incluso se van presentando denuncias y acusaciones sin ningún tipo de, fe, de, de, de, de justificativo contra muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros. Mira, hay cosas tan anecdóticas, por ejemplo, que eh, el actual el ex ministro de justicia que ahora está detenido, él, conjuntamente el fiscal... Eh, del el, el fiscal departamental creo que es el mismo ¿no? hoy en día anuncian públicamente que eh, muchos de los que estábamos asilados en la embajada dimos algún pariente este, eh, poderes para que puedan hacer alguna actividad en representación nuestra yo le di el poder a mi compañera para que cobre mi sueldo, para que cobre mi aguinaldo y haga la denuncia de la casa que nos quemaron en, en, en Potosí y resulta que el, el ministro con el fiscal me denuncia públicamente que yo estaba financiando al terrorismo y que estaba transfiriendo de mis cuentas particulares ingentes recursos económicos para financiar al terrorismo y que me estaba desligando de mis bienes producto de la corrupción, o sea, me dicen públicamente y eh, había una fuerte preocupación porque había la decisión de eh, detener también a nuestros familiares, detener a los familiares y sacar mandamientos de apremio. Por ejemplo, al, al, al notario que nos dio los, los, los poderes a muchos de nosotros, lo detuvieron y le quitaron la notaría de fe pública y estuvo detenido tres días solo por otorgarnos salvoconductos a varios exministros que estuvimos en la embajada mexicana y nuestros familiares estaban quedando amenazados porque supuestamente nosotros estábamos haciendo movimiento económico y en el caso mío simplemente se cobró el sueldo y el, el sueldo del mes de octubre y el aguinaldo y por eso estaban eh, tomando la decisión también de detener a nuestros familiares Había una persecución política según lo que usted eh, nos cuenta ¿Logra salir con este salvoconducto? Conducto, ¿Cuánto tiempo está en Argentina y cómo retorna al país? No, yo voy a México. A, a el, el embajador nos comunica el día eh, 28 de enero del 2020 que nos otorga salvoconductos al compañero eh, Pedro Damián Dorado, que era ex viceministro, y César Navarro. ¿no? Eh, eh, se había denegado aún los salvoconductos a los otros compañeros como Héctor Arce, como Hugo Moldis, eh, compañero Juan Ramón y otros compañeros. Y nos dice el embajador, bueno, eh, tramitemos para que podamos salir. Y él nos pide, lo primero que nos pide él que eh, no comuniquemos públicamente para que no, eh, no haya problemas. Y los salvoconductos se desliza a los medios de comunicación a través de la dirección de comunicación de la Cancillería. Ojo. Que no está allá. ¿No? Entonces la misma Cancillería. Pero además para ingresar... Al, al, al, a la urbanización La Rinconada, en la parte de abajo, hay, un, hay, un, hay una tranca de ingreso con, con guardias particulares que pagan los mismos vecinos, creo, pero ahí se instalaron más o menos desde el 20 de noviembre los famosos patitas que eran como grupos de paramilitares que prácticamente controlaban a todos los que ingresaban y salían de La, sí. la Rinconada, ¿no? pero, y al frente estaba la policía, Incluso se daban el lujo de pedir carnés de identidad a nuestros familiares, de amenazarlos, de abrir los capots de las movilidades, es decir sin ningún tipo de autoridad y los policías eran cómplices de ese tipo de actos de violencia contra nuestros familiares y los amenazaban es decir, y habían algunos familiares nuestros que no querían venir porque prácticamente se sentían intimidados amenazados, y no solo eso cuando nos venían a visitar a la residencia eh, nuestros familiares al salir venían los policías y empezaban a pedir documentación amenazar, y muchos familiares de, nuestros, de varios que estuvimos asilados, hasta reaccionaban de manera violenta, ¿por qué? porque estaban. Estaban incluso afectando a su propia honorabilidad de las mujeres, o sea, actos realmente inaceptables de estos eh, de, de los policías que andaban con un nivel de soberbia tal, tal que eh, no habían posibilidades de salir de la, de la residencia, pero mostrando, haciendo gala de su armamento. Y te decía que el 28 me dan el salvoconducto y nosotros hacemos las gestiones para conseguir el pasaje. Y eh, conseguimos el pasaje para el día sábado primero de febrero. La Paz, Lima, Lima, eh, México, ¿no? Y el embajador nos comunica, eh, el embajador del Mundo Fao nos comunica que ha conversado con la Cancillería, ha conversado con el Ministerio de Gobierno para que nos den las garantías y la seguridad para que salgamos de la residencia, lleguemos al aeropuerto y en el aeropuerto eh, podamos abordar el, el, el, el avión. Entonces, la madrugada del día. Eh, eh, eh, primero de febrero, cerca de las 4 de la mañana, eh, a la cabeza del embajador, salimos nosotros de la residencia conjuntamente Pedro Damián con varias movilidades, yo estoy en la movilidad del embajador. Salimos, nos piden la documentación y ahí está eh, un grupo de policías. Y adelante de la movilidad del embajador está una, una camioneta de la Fuerza Especial de Lucha contra el Terrorismo. Y en la parte de arriba hay tres eh, efectivos policiales, eh, porque están eh, encapuchados, con armas largas, ¿no? que prácticamente nos guían. Y en la parte de atrás de la movilidad del diplomático también existe otra camioneta, también de la Fuerza Especial de Lucha contra el Terrorismo, igual con personas con, eh, con policías eh, armados y todos con encapuchados. Salimos y eh, en la tranca de la rinconada nos para el grupo de paramilitares, empiezan a golpear la movilidad queriendo romper los vídeos para impedir que salgamos. Y ahí la policía un poco los dispersa, logramos salir con la movilidad del, del embajador y las otras movilidades. Y prácticamente quien nos lleva hasta el aeropuerto del Alto es la camioneta de la Fuerza Especial de la Lucha contra el, contra el Terrorismo. Llegamos al aeropuerto más o menos a las 5 de la mañana. Llegamos a las 5 de la mañana, ahí el embajador dice, un momentito, espéreme, por favor. Él sale de la movilidad, sale Pedro Damián y luego salgo yo. Y cuando salgo, ahí me increpa este célebre periodista español, eh, Estrambasaguas, Estrambasaguas ¿no? sí. este célebre periodista, me empieza a increpar y me dice: Usted está escapando, empieza a gritar, me está escapando de Bolivia. Y cuando me empieza a increpar con el con el micrófono, lo que siento son golpes en el lado izquierdo, en la pierna y en el lado, en, la, en, en acá en el, en el costado, empiezan a golpearme. Me empiezo a agarrar así y me doy cuenta que son civiles que me están golpeando de este lado. ¿No? me hacen recorrer como unos dos o tres pasos recoso atrás y ahí eh, que en paz descanse estaba monseñor Scarpalini... Él estaba también en, en el alto. Él, a, él, a, me agarra del brazo derecho y me dice César, venga hacia acá. Él me logra sacar del grupo que me está golpeando y cuando me saca a dos metros más o menos ahí viene es, es un oficial de policía de civil. Agarra y me mete el me agarra del brazo acá con fuerza. Y me empieza a empujar hacia la movilidad y me empieza a decir, carajo, esto ya no es México, te vas a la cárcel. ¿no? Empieza a... Y yo me empiezo a resistir y a empujones me lleva con otro oficial más de la parte de atrás y aquí era otra gente eh, golpeándome con patadas por atrás. Llegamos a la camioneta, a la vagoneta, a la vagoneta no era, perdón, a la camioneta no era vagoneta, eh, que para ingresar yo resisto ingresar, me agarro de la, de la puerta de esta manera. Y cuando eh, me resisto, me empieza a dar golpes en el lado derecho, acá en el lado derecho y en la pierna. Es el momento que yo doblo la pierna y recién ingreso por los golpes a la camioneta. Bueno, ingreso a la camioneta y ya en la camioneta había un policía, un, un teniente, ingreso y había otro oficial en la parte de adelante le dice, carajo, carajo, arranque. Arranca la camioneta y quien guía a la camioneta es la misma camioneta que nos trae desde, desde la residencia, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Terrorismo. Entonces empieza a arrancar y es ahí, cuando empieza a arrancar la camioneta, que saca el, el, el teniente, me dice, César, aquí tienes mandamiento de apremio. O sea, cuando estamos dentro de la camioneta... Cuando estamos dentro de la camioneta, es más o menos las seis menos cuarto de la mañana, recién el teniente me dice que tengo un mandamiento de apremio y que no puedo salir de Bolivia. Después de haberlo golpeado y después de... Pero además, el que... mandamiento me podían haber mostrado cuando estaba saliendo de la residencia a las, a las cuatro de la mañana, porque habían, estaban ahí varios oficiales de policía, mm -hmm. ¿no? Don César, hagamos una pausa. Yo sé que hay mucho que conocer, porque tenemos que conocer cómo es que usted también sale... Eh, ¿Cuánto tiempo está fuera ¿Y cómo es que retorna también al país? Y eso hay que saberlo conocer. Me dicen que tenemos una noticia de último minuto. Eh, vamos con información en Bolivia TV.